Por, por acabar, hablamos de España, ¿no? España, eh, tú has hablado ya de algo, de, ¿no? de, de, de la, por ejemplo, la situación energética. Eh, a mí me interesaría eh, saber, en tanto, cuál es la previsión eh, de, cla de clausura del año en términos de crecimiento sí. de España, si la inflación eh, podrá bajar de aquí a final de año. Eh, interesante, sería interesante saber eh, bajo el punto de vista eh, de, la, de, la, de, la, de la situación social, decimos, así, eh, que se prevé por el otoño en este sentido, y, y en función de las empresas, aunque tú algo has dicho, eh, como América Latina y esta, eh, decimos este, este cambio hacia eh, un mundo más, eh, decimos, más de izquierda, más, eh, diría yo, eh, social que en cualquier sentido puede tener una lógica pero en, el, en otro puede mm, representar un peligro para las empresas eh, te estoy hablando de Colombia te estoy hablando de Chile de Perú etcétera o cómo cómo ves tú eh, en este en esta situación eh, España bueno yo eh... Para prepararme esta reunión que estamos teniendo, esta entrevista, he intentado leer mucho en las últimas semanas ¿no? de cuál es la visión y la verdad que me costaba encontrar artículos positivos sobre la, la situación en España y me, re, me resisto a pensar que todo es tan negro como, como vaticinan algunos. ¿no? Yo creo que hay un dato y ha salido el dato del empleo, o sea España está creciendo, bueno, está mejorando mucho sus, sus datos de empleo, viene una época muy buena, el turismo está subiendo muchísimo… Y, y yo creo que tenemos que ser positivos en ese sentido. Tenemos también pues, lo de la ley concursal, no sé si has leído recientemente que el problema de que pues, para después de verano pues, se, se prevén un aumento significativo de, de quiebras de empresas. ¿no? Eh, también viene el vencimiento de los ICOs, viene un panorama que parece complicado, pero aún sí, yo creo que está, España está mucho mejor posicionada hoy con una riqueza como país muy superior a la que tuvimos en anteriores crisis. Entonces vamos a ver cómo podemos salir a flote, la inflación, pues si conseguimos reducir los costes, es muy importante. Yo creo que el otro día cuando hubo una huelga, que estuve escuchando en un telediario, que querían reflejar las la subida salarial es el equivalente a la subida del IPC, porque dice que si no pierden poder adquisitivo, es que estamos perdiendo poder adquisitivo todos, pero como entran, entremos en esa espiral, Dejamos de ser competitivos. España, en la crisis anterior del 2008, una de las bazas importantes para que la industria de la automoción se quedara en España o viniera a España era precisamente porque somos muy competitivos en ese sentido. Los salarios españoles son inferiores a otros países y, bueno, aunque tenemos que subir los salarios y tenemos que ser competitivos, pero no podemos perder el norte en, en ser un país que no seamos interesante para un inversor por año. Creo que España, pues bueno, hablan de que vamos a crecer en torno al 4%, de que a final de año lo podemos mantener. Lo importante es saber el impacto que puede tener el año que viene. España se presenta en este caso con un endeudamiento familiar inferior al de en otras ocasiones. El problema que tenemos es más el, el endeudamiento público, pero el, el de las familias estamos mejor posicionados que antaño. Entonces, eh, vamos a ver si podemos aguantar, que no tiene mucho la inflación y que el Euribor se relaje en las próximas revisiones porque ese va a ser el mayor impacto cuando una familia vea que su hipoteca tipo variable sube de forma significativa, que pueden ser pues 2.000 euros más al año por cada 100.000 euros de hipoteca, pues eso habrá que hacer algo para, para ajustarlo. Y el gran beneficiado en este entorno, si es América, se puede ver beneficiado, lo que hemos hablado antes, el tema populismo populista, de izquierdas, puede ser contrario. Yo creo que hay veces que los ciclos son buenos. ha producido, llevamos una, unas décadas en que el, las clases medias están desapareciendo en muchos países. ¿no? Se ha producido una, un incremento exponencial de concentrado en pocas manos de la riqueza y eso ha perjudicado a una base social media y amplia que lo que tenemos que intentar es recuperarla. Entonces, que los populismos salen cuando estos países se encuentran en situaciones difíciles. Entonces, te encuentras países como puede ser un México, como puede ser Chile, como puede ser Perú, Colombia, que necesitan eh, que la, l, las poblaciones se sientan acogidas o respaldadas por unos gobiernos que les puedan dar mayor protección. Yo creo que es parte del ciclo de vida. Necesitamos que, que esos gobiernos sean más socialdemócratas que no populistas, ¿no? y que intenten contener pues eh, las iras sociales del descontento y que lo lleven hacia una hacia una estabilidad social, que creo que es bueno para todos. Muy bien, José María, yo creo que hemos tocado todos los puntos. Eh, eh, has estado muy preciso también con números, con datos, y, y, bueno, y he notado mucha positividad, ¿no? En sí, el contexto muy complicado, ¿no? Positividad que siempre tenemos que tener, como justamente recuerdas. Eh, pero bueno, eh, la, la situación seguramente eh, era complicada después de la pandemia, eh, seguramente hoy lo es más, ¿no? Pero dicho esto, eh, también eh, la, tus valoraciones eh, de tener en cuenta, son de tener en cuenta, en el sentido que efectivamente podrían al, al, al final, si la guerra no dura mucho, eh, sorprender eh, también algunos eh, datos y eh, eh, ser mejores de lo, de lo esperado. ¿no? Entonces, que esto es que lo que, que todos deseamos eh, al, al final. Por lo tanto, muchísimas gracias una vez más y con esta, con esta charla... Concluimos, decimos, en nuestras charlas antes del verano y volveremos en septiembre para ver cómo, es, cómo ha pasado el verano, que seguramente, espero, será un verano de vacaciones para todos eh, fuera del COVID, eh, lo necesitamos, pero también cómo empezaremos el otoño, que será muy, muy importante para concluir luego eh, y llegar, a cuáles podrían ser los resultados reales del de final de año. Por lo tanto, muchísimas gracias a José María, muchísimas gracias a todos y nos vemos eh, próximamente en septiembre. Hasta luego y buenas vacaciones. Muchas gracias, Giuseppe. Un abrazo, igualmente. Un placer.